Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49 como todos los lunes. Es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes, solo que esta vez es martes, ¿no? Eh, un abrazote. Yo creo que eh, amanecieron igual de contentos y felices que yo, que un servidor. Después de la victoria de ayer, ya estuvimos platicando en la, en, en, en, en la plática post-game con muchos de ustedes. Y pues creo que es felicidad total y completa, ¿no? Con, con la actuación del equipo. Me quedo muy satisfecho con lo que está pasando... Eh, acá también lo saluda el buen Flocky, no sé si por ahí lo ven, ahí anda, <risa> se coló a la transmisión, entonces este, pues bueno, lo saludamos los dos, la cosa es esa, este, contento, muy feliz, muy, muy satisfecho con la actuación de los Niners, no eh, una defensa brutal. Una defensa que amanece hoy como la, la número uno empatada con Buffalo En cuanto a yardas permitidas, 234 y media me parece ambas escuadras. La segunda mejor contra el pase, la segunda mejor contra la corrida. Y, y la mejor en cuanto a puntos permitidos con 11.5 puntos por partido. Defensiva brutal. Fanga una de las figuras de la noche que prácticamente sella el juego con ese pick six. Eh, Nick Bosa, dos capturas. Se coloca como el líder en capturas en este momento de la NFL con seis. El líder en capturas es el señor eh, Nick Bosa. Ya se lo merecía. Lo habían dado buscando. Esperemos que se mantenga y que todavía consiga más. Siete capturas en total de la defensa. Ah, <coughs> un balón eh, robado ahí al final con el que ya se acaba el partido. Y una actuación redonda. Charbury Ward salvando ahí un par de anotaciones. Emmanuel Mosley también. Eh, me parece que el equipo está eh, sólido, la defensa está muy sólida, eh, por ahí Fred Warner y Teshawn Gibson dejan ir intercepciones de las manos, increíble, eh, una defensiva brutal, una ofensiva que amanece pues, como ha sido, flojita mal, no es una de las mejores ofensivas ni por aire ni por tierra, por ahí está como por el octavo lugar. Eh, de las peores en cuanto a puntos eh, anotados, pero hace lo suficiente para poder ganar el partido. ¿no? El señor Jimmy Garoppolo hace una actuación buena, yo creo que por encima de, de, de la media, más que buena, eh, hace lo que tiene que hacer. Si falló dos o tres pases, todos los corebacks en todos los juegos fallan dos o tres pases, aunque me digan Brady, Rogers, el que sea, fallan sus pases, eh, pero Garoppolo tuvo una actuación sólida, 200 y tantas yardas, un touchdown. Eh, eh, pues planchó al señor Stafford, a quien fue golpeado y maniatado todo el partido. Ha de destacar también el señor Drew Greenlow, a la defensa, perdón, 14 tacleadas, o sea, una cosa brutal del señor Drew Greenlow, 14 tacleadas, el señor eh, Drew Greenlow está cañón, pero bueno, y a la ofensiva, pues digo, Samuel siendo la bestia que es, ¿no? O sea, Garoppolo le puso ahí un pase de 5 yardas, el señor la convirtió en un touchdown de 60, a uh, George Kittle más funcionando como liniero que como... Como receptor, por ahí se le fue la anotación. Un juego de, de pulgadas, pues pulgadas no permitieron que fuera touchdown el del señor eh, George Kittle. Brandon Ayuk por ahí sacando de sus casillas a, a Jalen Ramsey. Eh, Jeff Wilson, una actuación sólida también, setenta y tantas yardas. A mí me gusta Wilson, yo sí soy de los que entiendo que no es Alaya Mitchell, entiendo que no es este, eh, Ni Raheem Monster, ¿no? por poner algún otro ejemplo. ...pero hace las cosas y mientras el ataque funcione, todo bien. La línea ofensiva estuvo haciéndole muchos dobles, triples, bloqueos... a ...Aaron Donald, que sabíamos que era el peligroso... ...y lo volvieron a contener, no hizo absolutamente nada. Jimmy Garoppolo se va sin capturas, sin errores... ...y esa es la fórmula de los 49 para ganar un partido. Entonces me gusta la actuación de los 49, el único arrocito negro. Eh, insisto, eh, los equipos especiales, Robbie Gould, falló uno de, de, de, de trámite... ...que pudo haber complicado el partido... Ray Ray McLeod por ahí fumbleó un uno, Mitch Wisnowski no estuvo muy fino en sus despejes, patadas medio malillas, pero eh, McLeod se saca ahí la espina con un par de regresos de despeje muy buenos. Y pues bueno, en general lo que siempre pasa en, en, en un juego, ¿no? no puede haber actuaciones perfectas, siempre va a haber detalles, siempre va a haber cosas, lo importante es que el otro equipo sea el que los cometa y no el, el nuestro. ¿no? Entonces felicidades a los Niners, amanecemos en primer lugar de la división. Toda la división está pareja, con dos victorias y dos derrotas, ha sido más cerrada el oeste de la nacional, pero estamos en primer lugar por el criterio de desempate al haberle ganado ya a dos rivales divisionales, que son los halcones de Marisol y los carneros de Los Ángeles. Se nos pone medio juego arriba de ellos. Vienen las panteras y pues bueno, de eso ya hablaremos el jueves en Canal 49. Um, eh, pues antes de continuar, les recuerdo las redes sociales, no Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Canal 49... Y en TikTok estoy como Canal 49 Oficial también. Ahí ando subiendo de repente noticias de las que se van dando, ¿no? Actualizaciones, apoyando a los Niners. Entonces ahí ando en el TikTok también, ya le entré. A ver qué tal. Está, está, está padre, me está gustando. Pero bueno, ahí, ahí nos vemos en cualquiera de las redes que más les guste y les agrade como Canal 49 Oficial. Excepto eh, Twitch, que es Canal 49 nada más. ¿Qué más? Eh, pues bueno, les recuerdo que voy a hacer el sorteo, ya se, ya se acerca el sorteo para el boleto, para el juego de los 49 contra los Cardenales en el Estadio Azteca. Eh, en ese mismo sorteo voy a regalar un casco o réplica como el que tengo aquí, tamaño real, y una bandera como la de que tengo también aquí en mi estudio de Fiel a México para que la lleven al estadio. Este, de hecho ahí en el estadio voy a hacer la entrega de los premios, ya les, ya les eh, comentaré cómo va a estar. Eh, primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Tercer lugar, la bandera Segundo lugar, el casco Primer lugar, el boleto para el juego A dos miembros del canal Solamente a miembros del canal Les recuerdo Sale, este... Y miren, la dinámica va a ser la siguiente todos los, yo había dicho que iban a participar solamente los miembros del canal que tuvieran más de un año, pero no, yo creo que eh, me empezaron a decir tienen razón, todos de alguna forma están apoyando el canal y pues la suerte es la suerte. Entonces todos van a entrar, la cosa es que van a hacer, eh, van a tener la cantidad de boletos, va a ser un sorteo en vivo, no sé cuánto va a durar, porque sí va a ser larguito, No, ahorita son casi 90 miembros que tampoco son tantos y, y, y hay grandes posibilidades de ganarse algo, ¿no? pero supongamos que llevan nueve meses... El, aquel que tenga nueve meses como miembro va a tener nueve boletos. El que tenga dos meses va a tener dos boletos. El que tenga doce meses va a tener doce boletos. Y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a los meses que tengan como miembros del canal, llegado el día del sorteo, será la cantidad de boletos que tengan para, para, para la tómbola que voy a hacer o para la rifa que voy a hacer de estos eh, tres premios, ¿va? Entonces no se los olviden. Si todavía no son miembros, denle clic ahí al, al botoncito de unirse. Vuélvanse miembros. Participen en la, en la rifa de estas cosas. Ya se viene el sorteo. Este viernes voy a hacer sorteo de las cosas que, que este... De, de, de nuevas cosas, perdón. Ya entregué los premios de la vez pasada al buen Daniel. Ya subo la foto ahorita. Y ya entregué las tazas también a Melody. Espero que me, esté, que me mande la foto. La sigo esperando. Pero ya entregué fotos de todo. Este, regalos de, de, de lo que debía. Y se viene un nuevo sorteo este viernes. Estén atentos, miembros del canal. este ¿Qué más? ¿Qué más les iba a comentar? Um... Tenía yo más avisos parroquiales y se, y se me están pasando, pero bueno. Ah, el Twitch voy a estar el viernes también, el Twitch nos vemos el viernes en Twitch. Ahí para, este, para pues hacer la simulación de, contra las panteras de Carolina. Y pues bueno, esos son los avisos parroquiales. Ah, también está el botoncito de, de, de, de gracias, ahí hay un corazoncito abajo. Los que quieran seguir apoyando al canal para que sigamos creciendo, para que siga yo haciendo estos regalos. Siga yo haciendo todos estos contenidos que la verdad de veras... Los hago con mucho esfuerzo, pero también con mucho, mucho amor al equipo y a todos ustedes. Pues bueno, seguimos con los temas, seguimos platicando de este juego, evaluando las actuaciones. Me parece, repito, Jimmy Garoppolo hizo un gran trabajo eh, y es este Jimmy Garopolo, ¿no? Que al que estamos acostumbrados, que nos juega basura un juego, nos juega muy bien el que sigue y pues es, es, es la gran incógnita siempre con Polo pero en esta ocasión yo estoy contento con la actuación de nuestro coreback, parece que empieza a agarrar ritmo, ojalá así sea y ojalá de aquí en adelante continúe, yo lo vi seguro, eh, al menos en los primeros drives los, lo vi sin su cara esa de miedo que de repente tiene, lo vi muy seguro, lo vi motivado y espero que mantenga esa tónica yo no sé cómo se prende contra los Rams. Va invicto contra los Rams en temporada regular 7-0. Y, y la realidad es que a Jimmy Garoppolo lo, lo necesitamos en temporada regular contra los Rams. Que los vemos en un mesecito más o menos allá en el Sofá Stadium o el Levi's Stadium 2. <ríe> este, pero Garoppolo bien. La línea ofensiva, fíjense que con todos los parches estaba, se estaba hablando ¿no? durante el juego de, de todas las bajas que tenían los Rams en su línea ofensiva pero ahí les encargo a los Niners. Ninguno de los linieros titulares que terminaron la, la, la temporada pasada con los 49 estuvo el día de ayer, ¿eh? No estaba Trent Williams, no estaba Laken Tomlinson, no estaba Alex Mack, no estaba Daniel Brunskill. Y no estaba, ¿quién fue el que terminó el, el año pasado del lado derecho? Creo que fue eh, Moore, Jalen Moore, creo que fue uno de esos. Teníamos línea completamente también diferente a nosotros, ¿eh? Colton Makovic, que luego sale y entra Joe Looney. Estaba Aaron Banks. Estaba Jake Brendel. Estaba eh, uh, Spencer Furford y Mike McClinchy Toda la línea que tuvimos el día de ayer no fue la misma línea que jugó la final de la conferencia nacional en, en, en enero pasado. ¿eh? Ahí les encargo también a los analistas que tanto hablaban de la línea de los Rams. La de los 49 estaba total y completamente parchada y sin embargo lo hicieron bien. Lo suficientemente bien para ganar 83. 8 yardas por tierra, un touchdown, y no permitir una sola captura a Jimmy Garoppolo Una actuación redonda en donde, insisto, George Kittle está fungiendo más como liniero, como apoyo de los... De los tacles que como receptor y me parece que es un movimiento que es necesario ahorita, igual que Kyle Juszczyk, que está sirviendo mucho para labores de bloqueo, y para proteger a Garópolo. Entonces creo que está bien, bien pensado esa parte, ¿no? Al menos contra Rams funcionó, eh, los receptores bien, Joan Jennings por ahí se lleva dos recepciones, tira uno, no sé si podía hacer de primero y diez, pero al menos acercarse a intentar una cuarta y uno, no sé, pero se le cae un balón de las manos. Um, quien más Juszczyk se lleva un pase y por ahí arrastra, bueno, plancho a uno que yo dije pobrecito eh, una buena corrida también, eh, una counter eh. Jeff Wilson, les digo, para mí una actuación buena. ¿no? Nada espectacular. arriba de, Si no es arriba de 100 yardas, no es nada espectacular. Pero 70 y tantas yardas fueron buenas. Aportó mucho al equipo ese touchdown, esa escapadota de 30 y tantas yardas. Estaba yo viendo que los Rams no permitían una anotación de más de 20 yardas desde el 2019, me parece. Entonces, ayer pues, se, les, se les corrió y se les corrió bien cuando se les tuvo que correr. ¿no? Ah, ¿Quién más? Ah, el el, el autor a Ross Duilly, por ahí tiró uno. Warner también tiró uno. Eh, Garoppolo estuvo tirando bien, en general sí tuvo un par de pasecillos por ahí malos, pero insisto, ¿no? Los corebacks, todos los corebacks en todos los juegos tienen sus pases malos. Stafford tenía una de anotación, la presión fue la que lo, lo hizo tirar mal, entonces balance bueno en general en la ofensiva. En la defensiva, la frontal es una cosa espectacular, es una cosa brutal. Sí, estábamos con, con una línea parchada de los Rams, pero esa no era nuestra culpa, así como muchas veces nos ha to tocado estar del otro lado, les tocó a los Rams... Y, y, ...y Bosa hizo lo que quiso con quien le pusieron enfrente, dos capturas, no sé cuántas presiones él solo, creo que 11 o 14 presiones él solito. Samsung Ebucam se lleva dos capturas, bueno, hasta The el Noir con una carga se lleva una captura. Omenew se lleva una captura, Rageway se lleva otra captura, siete capturas al señor Matthew Stafford. Una actuación bastante, bastante, bastante sólida, muy fuerte... Eh, muy, eh, ¿cómo les dir? Dominante de la línea defensiva de los 49ers. La verdad es que me, me gustó muchísimo lo que vi con la línea eh, defensiva y su rotación. Hasta Kerry Hyder ¿no? Por ahí recuperando el último balón suelto. Eh, unas tacleadas atrás. En general, una cosa bestial la frontal de donde nace todo lo demás, ¿no? Unos linebackers. Fred Warner anda por todos lados, pero Dre Greenlow fue ayer una bestia. 14 tacleadas él solo. De verdad, eh, o sea... Hay, hay jugadores que se tardan media temporada en tener esa cantidad de, captura, de, de tacleadas y ayer el señor Drew Greenlow se aventó 14 el solito. Los Niners aparecen ahorita en segundo lugar en capturas de coreback, eh, empatados con los vaqueros. O sea, es una cosa bestial lo que está haciendo la defensa. ¿no? Las esquinas, me está gustando mucho este tandem de Mosley y Ward. Yo no estoy extrañando tanto a Berrett, el cual no tarda mucho en regresar y, y va a ser también mucha profundidad ahí. Creo que Red puede cubrir a, a receptores más a más habilidosos y ojo ahí con con The Moderal El eh, que lo hizo muy bien como slot. Sí Copper Cup, sí 14 recepciones ciento y tantas yardas. No Copper Cup es una cosa casi imparable sobre todo porque pues, Stafford lo busca demasiado. No parecía que Stafford no tiene otro jugador más que a Copper Cup. Casi todos, todas las yardas de la ofensiva de, de casi todas las yardas de la ofensiva de los Rams son creadas por Copper Cup. Pero en momentos importantes de Omodre Illinois estuvo pegadito a Copper Cup. Y me parece que está haciéndolo bien como Nickelback. Eh, ya veremos. Ojalá Wumak. Yo esperaba que apareciera más. Y tienen a The Modre Me parece que por la experiencia. Pero lo está haciendo bien. Y mientras lo haga bien. Excelente atrás. <coughs> Tyson Gibson. Y Talonofanga están haciendo muy bien las cosas juntos. Creo que se están complementando muy bien. Ojo también ahí. No son los mismos FTEs del año pasado. Ni eh. Ni Ward. Ni jacuisque tart Son Ufanga y Tyson Gibson Y lo están haciendo muy bien No están permitiendo mucho daño en las zonas profundas eh, Yo no sé si Jimmy Ward va a regresar Porque Jimmy Ward también es, es, es safety strong Y a poco vamos a sentar a Ufanga por Jimmy Ward Yo no lo sentaba, eh. neta O sea, con todo y que yo ya perdoné a Jimmy Ward <ríe> Y me parece que es muy buen safety Yo lo probaría en todo caso como free Porque creo que Ufanga lo está haciendo muy bien como strong eh, más que bien y, y bueno, ¿qué les, digo? ¿qué les puedo decir? Yo ya de ufanga, ya les he dicho todos desde que lo draftearon y ahorita pues me está demostrando que no me equivoqué, ¿no? Eh, y pues ya, eso es, eso es en la defensa. Me parece que un, un trabajo increíble de Michael Ryan es, está resultando ser un, un coach que aguas porque no van a tardar en querernos lo robar como nos robaron a Salah, como nos robaron a Laflur, como nos robaron a McDaniels. Eh, Debeco Ryan está haciendo las cosas muy bien. Y estos son eh, los 49 que queremos ver, creo que todos, ¿no? Aquí el único punto... Bueno, Kyle Shanahan, un plan de juego bien diseñado, le tiene tomada la medida a McVay también. Sí, por ahí hubo sus momentos en donde se nos trabó, en donde como que le daba miedito. En donde empezaba a jugar este, como se dice en el fútbol soccer, ¿no? A ratonear, a encerrarse, ¿no? De alguna forma para decirlo, a no querer matar, sino aguantar el marcador. Termina resolviendo el juego la defensa con ese pick six. Entonces Shanahan bien, bien a secas. Tampoco lo voy a superalabar, la Pero la, la gran preocupación que me nace a mí es, es la de siempre. ¿no? Y, y, y esto no es criticar al equipo. Estoy contento, estoy muy feliz. Me gustó. Ojalá sí siga la tónica de los Niners. Lo preocupante con los 49 es, es, es esta cosa de que... Un juego sí, un juego no. Un juego sí, un juego no. ¿no? O sea, jugaron horrible contra los osos. Luego pues, le juegan bien a Seattle, lo juegan basura contra Denver, luego nos vienen y nos dan este juegazo contra Rams, viene Carolina y ¿qué vamos a esperar de los Niners contra Carolina? Solamente ellos lo saben y yo esperaría que, que, que ya mantengan este ritmo. El año pasado también íbamos tres perdidos, tres ganados, cinco perdidos cuando nos tocaba enfrentar a Rams, todos, hasta un servidor pensábamos que no había mucho que hacer ahí. Se domina a los Rams y de ahí se viene una racha súper ganadora. Nos metemos hasta la final de la nacional. Yo espero que este sea el despertar de los Niners, esta victoria contra los Rams. Pero igual que, que, que lo dijimos desde el principio, no, no podemos eh, ser fatalistas. Semana 1, semana 2, semana 3 y ya valió la temporada. Semana 4 no podemos empezar con triunfalismos baratos y empezar a pensar que ya vamos a campeones. Hay que tomárnoslo con mucha calma. Semana 4 falta mucho, mucho, mucho tiempo, mucha cuerda. Y todavía tenemos que ver cómo se va desarrollando esto, ¿no? Muchos lesionados, están, tenemos que esperar a que regresen, ¿no? Trent Williams hace salsa gir, que ayer no estuvo y no se sintió su ausencia, afortunadamente. Jason Barrett, que no debe de tardar en regresar. Eh, ¿Quién más? Pues bueno, Elaya Mitchell, que esperemos pueda regresar en algún punto. Jabón Kinlo, que sigue con sus problemas de lesiones. Y, y me parece que Kinlo... Tiene mucho que resolver en el quirófano. Y, y desafortunadamente pareciera que Grant Cohn tenía razón con el señor Kinlow. Es un bust. Y fue un error haberlo drafteado, eh, como siempre lo he dicho, en aquel 2020. Tan alto y haber dejado ir a tanto talento por un señor que no ha dado absolutamente nada al equipo. Pero bueno, seguimos esperando que regresen lesionados creo que eso puede fortalecer muchísimo a este equipo, a, a la unidad defensiva, a la ofensiva. Y esperemos que eso todo ayuda a jugar muchísimo más fuerte y más contundente, ¿no? Jimmy Ward, por cierto, también, ¿no? Entonces, pues bueno, buena actuación de los Niners, buen resultado. Creo que, que nos deja tranquilos un poquito. Sabemos que eso es lo que puede dar este equipo con el talento que se tiene. Y, y yo espero todavía más de, de los 49ers, ¿no? Aplausos señores, nos vamos contentos con este resultado, una semana que vamos a disfrutar eh, y pues bueno, esperar el juego del, del domingo contra las Panteras, que eh, no hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia o sobre todo el equipo, esperemos que no lo haga, que no se la crean tanto por este resultado y que se pueda empezar a hilar una racha de victorias que nos puede ayudar muchísimo, no nada más en la división sino en la conferencia pensando en llegar a instancias más adelante de la semana 18. Pero bueno, señores, eh, hasta aquí el podcast. Eh, les, eh, les repito, redes sociales, Canal 41 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch estoy como Canal 49. Botoncito de unirse para los que quieran seguir apoyando al canal, ser miembros dorados, poder participar en la rifa de productos que hago mes con mes. Y en la rifa magna que haré para el juego de los Niners. Eh, boleto de, de los 49ers, casco de los 49ers, bandera de los 49ers. Este, y pues bueno, ya les avisaré también que, que se hará, que... ¿Qué podré hacer yo? ¿Qué podré organizar yo para el Día del Juego? Para los que quieran estar por ahí. Que nos veamos, que nos saludemos, que nos tomemos la fotito. Que nos conozcamos, platicamos, convivamos. Y pues bueno, eso es todo señores. Eh, les mando un gran abrazo a Ahí está el botoncito también de, de, de, de gracias. Denle click, apoyen al canal. De verdad lo hago con mucho esfuerzo para todos ustedes. Y para seguirles regalando tantas cosas. Y seguirle pudiendo dedicar el tiempo que le dedico a esto. Porque es muchísimo... Pero amo a este equipo con todo mi corazón. Al igual que todos ustedes. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Coniners.